La campaña Banca Armada es una campaña que, desde 2008, viene denunciando las inversiones. Este año hemos vuelto a la Junta del Santander para denunciar como ya venimos haciendo desde hace 10 años, las inversiones que hace se van con empresas de armamento. Santander es uno de los principales bancos españoles que más invierte en la financiación de la industria de la guerra. Nosotros pensamos que todas las inversiones que se hacen en empresas de armamento son controvertidas. No existen unas armas más controvertidas que otras, sino que todas, todas, todas las inversiones en empresas de armamento son denunciables. Ahora procederemos a registrar nuestras intervenciones para que se puedan consultar y sean públicas y consten en acta de la Junta de Accionistas. Estamos representando a 20 accionistas. Señora Botín, su banco ha invertido y concedido apoyo financiero a una serie de empresas vinculadas con el negocio de la guerra, el diseño y mantenimiento de armamento nuclear y la militarización y securitización de nuestras fronteras y sociedades. Durante el periodo 2014-2019, el Banco Santander apostó por relacionarse con al menos 15 empresas del sector armamentista. La suma total de todos los créditos e inversiones ascendió a una suma total de casi 3.000 millones de euros. Empresas marca en España, como Maxam, esta empresa posee una de las mayores firmas de explosivos y munición a nivel mundial. La naviera española Navantia es otra de las seleccionadas desde el año 2015. Navantia es la constructora de las cinco fragatas Avante 2200 encargadas por el gobierno de Arabia Saudí. También ha hecho negocio en otras cinco empresas, Airbus, Boeing, Leonardo, Thales y Rolls Royce. 1.830 millones de dólares destinados a empresas que han exportado armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, contendientes militares del conflicto armado en Yemen. ¿Creen ustedes que es moralmente ético seguir ayudando a estas empresas a financiarse? si la financiación de bancos como el Santander a las empresas de armamento, les costaría mucho más llevar a cabo sus actividades. Señora Botín, Ustedes han decidido invertir parte del patrimonio de sus accionistas en las siguientes empresas relacionadas con el armamento nuclear. Tales 581 millones de euros, Safran 464 millones, Boeing 372 millones, Airbus 295 millones, Fluor 129 millones, Honeywell International también 129 millones y Serco 12 millones. En total, 1.953 millones de euros. ¿Pero de qué hablamos cuando hacemos referencia al armamento nuclear? Si una bomba de una potencia mediana, de unos 150 kilotones, impactara a los pies del Empire State Building a mediodía, en el lapsus de un segundo, destruiría los principales edificios de Manhattan, al morirían aproximadamente 75.000 personas. ¿Son conscientes que dos terceras partes de sus inversiones en armamento están destinadas a empresas relacionadas con armas nucleares? ¿No creen que es hora de hacer caso a la comunidad internacional y dejar de contribuir a que haya armas nucleares en el mundo? El banco ha facilitado medios telemáticos para poder registrar las intervenciones. Incluir la intervención aquí en la página habilitada y dándole a confirmar la intervención segunda y la intervención primera. Vamos a seguir ayudando a, a, a nuestros clientes también a ser más sostenibles y minimizando nuestro propio impacto. Eh, por cierto, esta semana anunciamos que para 2025 todas las tarjetas de débito, crédito y prepago de Santander Europa van a estar fabricadas con materiales sostenibles, lo publiqué en mis redes sociales, como es el PVC reciclado. Pequeños pasos, pero que nos hacen avanzar en la dirección que, que queremos. Han preguntado nuestros accionistas sobre nuestra política de armas y... Quiero decir que este es uno de los temas que consideramos importante eh, incluir cuando evaluamos decisiones de inversión. Está totalmente insertado en la política de análisis de riesgos, en la toma de decisiones, en las operaciones de financiación y tenemos políticas de actuación para todos los sectores sensibles y una gobernanza adecuada para la aprobación de estas operaciones y cada año revisamos estas políticas para estar seguros que estamos, eh, que por cierto están disponibles en nuestra web para asegurar que nuestras prácticas de negocio son las adecuadas.